A gestionar su baja. ¿no? Claro que tiene que haber una baja porque además forma parte de ese reconocimiento. ¿no? Si tú, yo te doy una baja por paternidad cuando tú has perdido tu hijo, y decir que ese hijo ha existido. Si no te la doy, me estás diciendo, esta sociedad me está diciendo que, que no, que tú no eres papá, ¿no? por lo tanto no te doy la baja paternal. ¿no? Sí, claro que tiene que cambiar también. Son esos cambios sociales que yo creo que poco a poco y gracias al trabajo de las familias, de las asociaciones y demás,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 Sí, pero debería haber un procedimiento. Debería ser más simple. No, debería haber un procedimiento que Siempre digo, de una, una hoja morada ya se sabe. Baja la seguridad con esa hoja morada y ya sabes, vale, Sí. adelante. Siguiente. No puedes complicarle las cosas a no una puedes. pareja que. En ese estado no se puede estar preguntando, no. que vea ahí al médico de cabecera, que luego vea. No. No puedes, con ¿no? Con esta hoja ya tienes todo. Tendría que ser muchísimo más simple. Claro que sí.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 eh, entonces nosotros tenemos el papel que pone su nombre, su apellido, sus padres, todo, ¿no?, peso, todo. Pero ¿cómo podía ser que un, que un hijo que no vivía 24 horas no se pudiera registrar en el libre familia, por ejemplo? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? ¿Que se bebe no existido, por ejemplo? Es como, bueno, para mí es como surrealista, ¿no? Es como, entonces, por eso digo que tenemos que cambiar muchas cosas desde la propia sociedad, ¿no? Y hay que cambiarlo, lo que no puede ser es...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 ¿Qué importa, que haya una hoja más ocupada? Si hay seis o siete, no sé, y nadie, a día de hoy casi nadie tiene seis o siete hijos, o sea, es que no, es que es un simple trámite O qué es la posibilidad si de que tú puedas pudieses hacer. Tú si tienes una boda de tres semanas, una de cinco semanas o de semanas, no vas quieres hacer porque si no tienes tant vínculo con tu hijo, o encara no tienes como hijo, sí es pero que tengas la, la, la posibilidad de poder hacer, yo creo que eso habría de y tanto que sí. A nivel de papel, cuando este bebé tiene una identidad social para las familias es, es, cambia un poquito ¿no? El, la manera que, que sales al mundo ¿no? y, y puedes decir no, no, es que tiene nombre o es que esta es su foto. ¿no? Hombre, yo desearía que estuviese ahí. Yo creo que debería ser así, sí. Yo creo que sí, más porque evidentemente o sea para mí es, es mi hijo pero sí, yo creo que tienen que constar. Tiene que constar, o sea, no puedes simplemente, todo va relacionado, no puedes simplemente hacer como que aquí no ha pasado nada o aquí no, no ha habido nada. Si yo, por ejemplo, tengo derecho a baja maternal, ¿por qué no está mi hijo ahí? O sea, es que ya por esa pregunta mismo, sí, yo creo que sí que deberían constar. Sí. En cuanto a las funerarias...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 Tema de servicios funerarios, la familia nos ayudó un montón, su padre y mis padres. Y fueron ellos quienes llevaron todo el papeleo, pero aún así fatal. O sea, fatal porque parece que, según luego nos contaron, que te están vendiendo, te están vendiendo enciclopedias y, y lo que estás es atendiendo a una muerte, en ese caso de su nieta. Y... y fueron como tres mil y pico euros, o sea, hay un 21% de IVA en entierros, que es que ahora ya, incluso aprovecho para decirlo, porque no solo es para... Para bebés, no sé, sino ya... para hombres, mujeres, hombres, gente mayor... Un 21% de IVA de una cosa que, que, que, que es obligatoria que para es, todo el mundo. Que es natural a, a y es obligada día. para todo el mundo. Es una vergüenza. Y luego, incluso, haciéndonos, bueno, haciéndole a mi padre promociones. ¿no? Si ahora ya dejas arreglado todo lo de tu abuela, pues te hacemos el 50%. Pero, a ver, de verdad, o sea, estoy enterrando a mi nieta. A mi, a mi ¿no? servicios funerarios, tal cual como existen, no deben existir. ¿Vale? Porque hay personas que te ayudan, hay personas que sí, que te apoyan. Pero estos vienen allí y solo van a ver cuántas coronas, a ver cuánto está, a ver qué ataúd vas a coger, eh, si blanco nacarado o blanco perla. O, y, y llega un momento que dices, mira, oye, de verdad, me es igual, me es igual. Mira, ahí, ahí está mi hijo, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? Y para mí, los servicios funerarios, la verdad es que dejan mucho que desear. El mayor detalle es el, la, el tacto con el que te atienden y ese detalle no, no lo han tenido con nosotros y desgraciadamente estoy convencido ni que con la mayoría de la gente que tiene que acudir a un sitio de estos por obligación o sea que es, ahí me parece que les falta un poco de, cari de humanidad mm. la funeraria no la funeraria fue muy bien muy muy correctos muy muy atentos a, llevamos a, bueno se llevaron el cuerpo lo incineraron y luego nos dieron la urna simplemente que ponía mi nombre y dije, hombre, no no no soy yo, pones el nombre de mi hijo y ya está. Pero muy correcto, mm. eso sí. Yo tengo que decir que aquí, por lo que decíamos antes, ¿no? nuestro trato es muy personalizado y yo he llegado a llamar, por ejemplo, en vez de que vayan ellos a la oficina, cuando he visto unos papás en shock, ¿no? eran incapaces pues llamar y decir que por favor pudiera venir algún persona, alguien de, de, de la funeraria directamente aquí, pues han venido. Recuerdo un caso ¿no? donde una mamá que tramitamos un, un entierro de beneficencia. Pues esta mamá era musulmana y me decía que ella quería bañar el cuerpo de, de su hija y quería limpiarlo, ¿no? Y cuando es, por ejemplo, por beneficencia, todas estas cosas no entran, ¿no? Y yo me acuerdo que en la funeraria hablaba con el trabajador y le decía, pero a ver, pero explícame qué coste tiene eso, ¿no? ¿Por qué no...? Y al final me lo facilitaron y hicieron que la mamá pudiera venir y todo eso para, para esa mamá era súper importante y le ayudó en su proceso de duelo. ¿no? Y creo que ahora pues, tenemos eso, ¿no? una comunicación muy, muy fluida y nos lo facilitan, pero sé que no en todas las funerarias funciona igual.